En este vídeo vamos a comentar demostraciones de la propiedad transitiva de la divisibilidad de los números enteros en la que juega un papel fundamental el uso del cuantificador existencial. Bien, en concreto lo que vamos a demostrar es que he dado tres números enteros, A B y C, si A divide B y B divide C, entonces A divide C. Pero vamos a empezar por el principio. Importamos la librería de táctica, como siempre, y declaramos tres variables, A, B y C, sobre números enteros. En fin, los números enteros se escribe, el tipo de los números enteros se escribe con barra Z. Bien, y el ser divisible, esto que hemos puesto, la relación de divisibilidad, se escribe con una barra, pero... Vamos a escribirlo aquí. Primero. ¿Qué significa que a divide a b? Si le decimos que reduzca la expresión, lo que significa es que existe un c, por eso lo de los cuantificadores existenciales, un c de manera que b es igual a a por c. Multiplica a por c. Bien. Comentario. La barra de divisibilidad no es la barra normal, sino si lo explicamos, la forma de escribirlo es con barra, barra vertical o barra mid. En fin, mira que escribí barra y la barra vertical. Aquí, y ese es lo de división. Y esta notación es una abreviatura la anotación de la barra vertical porque realmente la función es la función cuyo nombre tiene divisor en fin bueno es mucho más cómodo escribirlo con la barra vertical evidentemente bien pues vamos a ver la primera demostración que va a ser usando táctica bien empezamos en el primer paso lo que vamos a hacer es expandir la división de divisibilidad en las dos hipótesis y en la conclusión. Mirad que en lugar de H1, H2 y A divide B, pues ya lo tenemos con existenciales. Pues decía que esta es una propiedad que, en la que es fundamental el uso de los existenciales. Bien, primero vamos a ver cómo eliminamos el existencial que hay en H1. Utilizamos la táctica de casos y decimos, pues sea K uno de esos elementos que existe y la condición que cumple va a ser que B es igual a A por K. Vale, decimos esto y ya tenemos la hipótesis H. Bueno, se ha introducido el K y el HK es que B es igual a A por K. Y de la misma forma, en H2 vamos a llamarle al que existe le vamos a llamar L y la condición que cumple que C es igual a B por L es lo que vamos a llamar HL Efectivamente, ya ha introducido también L y la condición HL Bueno, el caso está por aquí nos ha perdido Bien, y ahora esos dos han sido para eliminar el existencial. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir el existencial. Bien, que es el, el, el, ¿quién va a ser el papel de eh, el número que hay que multiplicar por A para obtener C? Pues evidentemente K por L. Entonces le decimos usar K por L y lo que nos va a dejar es esta igualdad. Hay que demostrar que C es igual a A multiplicado por K por L. Bueno, y esto es simplemente cuestión de reescribir. Si reescribimos con HL, en lugar de C, ¿qué va a poner? En lugar de este C, va a poner B por L. Ya lo ha reescrito. Si reescribimos con eh, HK, en lugar de este B, ¿qué va a poner? Va a poner A por K. Bueno, pues ya tenemos que los dos términos. ...de la conclusión son iguales, salvo los paréntesis. Es decir, que lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación. Y ya con eso tenemos nuestra primera demostración. Bueno, comentario. Lo primero que hicimos fue eh, expandir la definición de divisibilidad. Pero podemos hacer perfectamente toda la demostración sin necesidad de expandir. Es decir, que incluso sin expandir, cuando le digo casos en H1K, pues los hace. Veis que la demostración se ha podido hacer perfectamente sin necesidad de expandir. También aquí cuando llegamos a este punto, hay que demostrar que C es igual a A por K por L. Bueno, pues lo hemos estado haciendo con tres reglas de reescritura, que también, estas tres reglas, Igual que he quitado esto de aquí, pues estas tres reglas las podía haber agrupado en una, haber escrito, vamos a llamarla esta demostración, lo que estoy diciendo, estas tres reglas de aquí, del final, pues lo podía haber puesto, reescribe HL, reescribe HK, reescribe la asociativa de la multiplicación. Así que la demostración, aquí quito esta, eh, es un corchete, no una llave. Y la demostración, bueno, pues nos ha quedado más corta. Vale. Quitando la primera y agrupando las tres últimas en uno. Vamos a hacer ahora otra cosa. En lugar de agrupar las tres, vamos a explicar. ¿Cómo se demuestra la igualdad? Mediante una cadena de igualdades. Bueno, para eso bueno, llegamos al mismo punto. Estamos aquí y hay que demostrar la igualdad. Bien, pues aquí C es igual a B por L. ¿Por qué? Por HL. Pero B sé que es igual a A por K. Por HK. Y lo último que tiene que hacer es reescribir con la multiplicación, veis que al fin de cuentas es lo mismo pero haciéndolo más legible digamos para el lector humano en el que se está viendo cómo se están haciendo cada una de las transformaciones bien, eh, bueno esto es lo que dije antes esta es lo mismo que esto de aquí así que voy a quitar la segunda, esta es la tercera que hemos hecho. Y la, en esta lo único que es, bueno, la cuarta es una variación menor. Que, hombre, en fin, tampoco es tan difícil acordarse el nombre de la regla de eh, asociatividad de la multiplicación. Pero si no queremos poner la regla, pues se puede poner directamente que se hace por anillo. La quinta sí... Tiene una diferencia con las anteriores porque, mira ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, aplicando la propiedad asociativa, introducimos una variable que usamos inmediatamente para sustituir. Bueno, pues eso lo podemos hacer en lugar de caso con R casi. Mirad, H2 dice que B divida C, es decir, existe un L tal que c es b por l. Pero ese que existe, ese c igual a b por l, lo que quiero es reescribirlo inmediatamente aquí. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es eh, usar el recaso sobre H, en la hipótesis H2, la variable existencial que va a introducir va a l y la va a sustituir inmediatamente. Esto es lo que hace la reflexiva. Bueno, mirad que lo que ha hecho... O vuelvo a para atrás, lo que ha hecho es que en lugar de C va a poner B por SL que existe. Y lo mismo con el H1. En lugar de este B, que va a poner? A por K. Le decimos que lo use y ya tiene A por K. Bueno, tengo que demostrar un existencial. ¿Quién es el que voy a coger para multiplicar por A y que me dé A? Que al multiplicar por A me dé Ah, bueno, pues K por L. Pues entonces les voy a decir que el que quiero utilizar va a ser K por L. Y lo único que me falta es por demostrar este igualdad. ¿Cómo? Por la propiedad asociativa. ¿Vale? Bien, la siguiente demostración, lo que es una demostración aplicativa, eh, perdón declarativa. Y en lugar de begin en, pues decimos, ¿cómo lo voy a demostrar? Por eliminación del existe. Entonces me dice, bueno, pues coge un elemento, que es el que voy a coger como K, de manera que si B es igual que A por K, entonces A divide a C. Bien, pues cojo este que me está diciendo, el elemento de aquí, lo voy a llamar K y... La hipótesis B igual a por K, pues le voy a llamar H3. Y lo que tengo que demostrar, este K y H3. Y lo que tengo que demostrar es que A divide a C. ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, por el existencial, por la eliminación del existencial que hay en H2. Bueno, y si lo elimino, pues me va a decir, pues coge un L de manera que C es igual a B por L y demuéstralo. Bueno, pues a la hipótesis C igual a B por L le he llamado H4 y lo que tengo que demostrar es que A divide a C Bien y primero tengo C es igual a B por L pero B es igual a A por K luego haciendo esta cadena de igualdades de igual que antes pues ya tendría que C es igual a A por K por L y por tanto por introducción del existe Utilizando K por L y la demostración H5, bueno, pues ya tengo que a dividir así. Esta demostración la puedo reducir, en lugar de tantos detalles, la puedo reducir, quitar los existes. Mirad que aquí, en lugar de eh, eh, todo esto, que pues todo esto es en reescribe H4, H3 y multiplica, bueno, pues eso es lo que he dejado aquí. El existe existe intro en lugar del h5 perdón aquí en lugar del h5 lo que deja es, por reescritura de todo esto de aquí bien quién es el que he puesto k por l eh, el, as, el asume la l y, y asume h4 es eh, lambda l h4 lo mismo aquí el existe lin h2 y otra vez el as el supón K, supón H3, pues simplemente lambda K, H3. Sin que tenemos la séptima demostración funcional. Bueno, es una simplificación de la declarativa anterior. Otra forma de hacer la demostración es decirle al sistema que busque cómo se demuestra. Le digo, busca en la librería. Una demostración y me la encuentra rápidamente. Dice lo que tiene que hacer es la un lema que se llama la transitiva de la divisibilidad, que al fin de cuentas es lo que estoy demostrando, aplicado a H1 H2. Bueno, pues comento, lo hago y ya está. Mirad que el lema lo que afirma es que si A divida B y B divida C, entonces A divida C. Exactamente lo mismo que tenemos pero vamos a echarle un vistazo a la demostración. Escape, punto, aquí tenemos la demostración y mirad que la demostración utiliza eh, la equiparación de patrones. Bueno, cogiendo la misma idea, la voy a coger la demostración, la pongo aquí y le he añadido como novela. Vamos a explicar esta última demostración. ¿Qué es lo que hace el match? Lo que hace es equiparar H1 y H2 con estas dos hipótesis pero como el H1 es un existencial como es un existencial mira que aquí está la, los paréntesis con ángulo que esto se escribe con barra menor el paréntesis con ángulo entonces aquí ¿qué es lo que está haciendo? pues en el H1 va a decir pues existe un K que cumple la condición que A por K es B y lo voy a llamar H3 lo mismo el segundo, el H2, por eso es lo de equipar H1. Esta es la equiparación del H1. Y ahora, equipar el H2. Bueno, el H2, que afirma, ¿qué dice? Pues que existe un L que cumple la condición que C es igual a B por L. Bueno, y esa condición le he puesto otra etiqueta, H4. ¿Y con eso qué hay que hacer? Tenemos que demostrar que existe, luego, otra vez Uso la, los paréntesis con ángulo para decir, va a existir quién? K por L. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Lo que hay que demostrar es que C es igual a A por K por L. De esa forma, A divide C. ¿Y cuál es la demostración? La misma que hicimos antes. Simplificar con la hipótesis 3, la hipótesis 4 y la asociativa de la multiplicación. Y bien, eso es todo. Y con eso... Terminamos el vídeo de hoy.